Hola qué tal amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy traemos un videojuego latinoamericano pero deténganse ahí sé que hemos tenido una racha grandiosa, grandiosa de videojuegos latinoamericanos donde los protagonistas han sido eh, los devs argentinos pero el día de hoy tenemos este que rompe un poquito con esa cadena y es un videojuego mexicano se llama I'm not jelly algo así como yo no soy una gelatina o yo no sé cómo se entendería en español Uh, pero esto, el juego básicamente de lo que hasta el momento entiendo eh, Tenemos unas criaturitas con forma de gelatina que son como invadidas por otras criaturas Que podrían considerarse para ellos como extraterrestres y que tienen forma de planta uh, Al parecer la única forma de combatirlos es usando como otras plantas Para que las jellies, las gelatinas obtengan poderes y puedan combatir a estos extraterrestres, ¿no? y aparte creo que la idea de después es como conquistar mundos o planetas, yo no sé cómo es la cosa, pero bueno, vamos a comenzar el juego vamos a ver este video introductorio, miren ahí está este es el pueblo gelatinoso, llamémoslo así <risa> llegan estos bichos en forma de planta eh, bueno, en las noticias aquí muestran no sé qué están me están mostrando pero el, el rey gelatinoso el, o miren, usan la pera y ¡pum! Convierten a las gelatinas en, en seres poderosos, ¿no? Es lo que entiendo. Bueno, bienvenidos. Eh, ah, bueno. ¿Quién es el desarrollador de este videojuego? Se llama One Simple Game. Eh, desarrolladora de videojuegos de México. No sé si este es su primer juego, pero se ve bonito obviamente es un playtest así que como aquí lo dice está en desarrollo todavía en un temprano estado de desarrollo y ellos están todavía trabajando en por ejemplo en, la, en las mecánicas de combate y de exploración para mejorar la experiencia así que obviamente pueden presentarse bugs eh, en el juego ¿sí? dicen además que recomiendan jugar con un control para una mejor experiencia gracias a dios tengo este controlcito y vamos a jugar con, con control Uh, bueno Creo que la última vez había hecho una prueba Y ya no recuerdo cómo era la cosa en este juego Pero sé que esta va a ser como un salón Donde vamos a poder tener varias cosas a hacer en, Con acceso Pero obviamente en este momento no lo tenemos Porque obviamente eh, Como les digo el juego está aún en desarrollo Pero, pero, pero por ejemplo vamos a tener un, un mapa de guerra por ejemplo El cual no me abrió todavía Vamos a tener el portal El portal es para ir a, a los mundos ¿no? A pelear a luchar, por acá hay otras cosas, se me olvidó, eh, las misiones vamos a tener pequeñas como misiones eh, acá dice que que hay eh, cuartos de combate mini jefes je, eh, cuartos de jefes cuartos de curación, bueno cuartos de tesoros, varias cosas, o sea, misiones como, como dice ahí, por acá vamos a tener otra cosa que es eh, ah bueno, esto es como un una, no una, les digo no sé, como unas muestras de cómo se espera que el juego quede al final no esto es lo que se espera que se vea el juego al final, ya en su etapa de desarrollo, por acá, esto no sé qué son, pero al parecer aquí es como la, el, el cuarto de comando, en donde vamos a poder desbloquear personajes nuevos, nuevas habilidades, personalizarlos ganar, eh, dice que estrategias, estrategias pasivas, o sea, como también como esto gestión del planeta donde ellos viven, al parecer, como gestión de recursos y eso. Y dice que también desbloquear por pues, nuevo contenido y misiones. Interesante, ¿no? Por acá y otras cosas. Eh, las habilidades, al parecer, vamos a tener también como un árbol de habilidades donde las podemos mejorar. Me parece algo maravilloso. Y al parecer, aquí están nuestros soldados, que hasta el momento solo hay dos más, aparte de nuestro personaje principal que tenemos, que es Blua. Vamos a tener a Flava y a Ruga, que no sé por qué todos terminan en A. Uh, pero bueno, ok, uno es azulito, amarillito y el otro rojito ¿Qué poderes tienen? Desconocemos porque el único que podemos jugar en este playtest Es este azulito que tiene esta planta con la que da, pues, golpes enemigos Acá también vamos a poder a ver quiénes son los enemigos que se llaman los plantizars Que son criaturas plantarreptiles. reptiles Entonces, muy, muy interesante, ¿no? Y eh, al parecer les gusta las gelatinas, ¿no? Entonces, bueno, básicamente eso es esto. Ahora vamos a probar, pues efectivamente, lo que venimos a probar, que es el combate en el videojuego. Por acá, ¿qué es lo que me falta? Info. Guerra avanzada. Esto es como otro sistema de, de, de mecánica que va a ofrecer el juego más adelante. Como de conquistar los planetas, los que yo, lo que yo les decía. Vamos a usar el portal para ver cómo funciona el combate en el juego. Bueno, aquí como podemos ver... Tenemos a nuestro personaje aquí que da ramazos a lo que a lo que pueda y puede cascar a estos bichos. Estos son los bichos plantas. Como pueden ver, obviamente detrás de esta pared yo no lo puedo golpear. Así que me dice que mantengo para usar como un teletransporte. ¿Sí ven? Pero ahora el bicho se. ¡What? Se teletransportó donde yo estaba. Ahí está. Con esos guamazos. Como dicen por ahí en México. Le, le doy duro al, al bichito. Y eso hace que. Pues este se muera, ¿no? Obviamente, como pueden ver, en mi barra de abajo muestra mi vida, que son 100. Y al lado, a mi abajo, a la izquierda, muestra las habilidades que tengo. La Y, que es que manda estas, estos como tres dardos. La X es esta, la que es el combo básico. Con A me teletransporto, pero también es eh, paso obstáculos. Y con B es como la definitiva. Esa solo se obtiene cargando. Si pueden ver ahí no está todavía totalmente llena. ¿Cómo la cargo? Pues, pues, pues, pues, pues venciendo a los bichitos. Por acá hay unos arbolitos que en una, en una previa partida que había hecho pero no la puede completar. Uno los puede golpear y botan a veces enemigos y botan cositas. Miren los, los, los, como se plantearon por ejemplo los árboles de este planeta. Este tiene forma de luna. Está muy bonito realmente el diseño del juego está bonito. Ojalá lo mantengan así tan colorido tan bonito. Eh, porque realmente, eh, Mire, por ejemplo acá dice el con app agarro estas cositas. ¿Sí ven? Esos, esas son como unas gemitas. Las que están aquí abajo a mi derecha son como unas gemas. Ahí dice que son 10. Yo les llamo gemas, pero realmente son como gelatinas, ¿no? Y al parecer con ellas vamos a poder comprar objetos. O mejorar habilidades también. Entonces, por ejemplo acá, estas matas que parecen papas... Papas mal cocinadas, papas fritas mal cocinadas. Eh, hay que romperlas porque representan obstáculos. Y aquí está este bicho espera. ¡Uy! Saltó el hijo de madre. Bueno, ahí está. Mira, ahí, por ejemplo, con este me puedo armar un buen combo. Oiga, ¿por qué no agarra este si. Sí. ¡Ay! Bueno, ahí, ahí usamos la utilidad ¿ves? si ¿Sí, bien. Él pega un golpe y con eso se arma un... arma como un charquito. Estos... ¡Uy! Estos mares morados. No Estoy mal. Crean, crean otros bichos. Entonces hay que destruirlos de primeras. ¿Por qué? Por culpa de ellos es que eh, salen... Se crean más bichitos. Listo. Por acá esto lo agarramos. Esto también lo podemos agarrar pero tenemos que hacer la habilidad esta para poder agarrar eso. Entonces mira, entonces acá hay otro. Ahí nos llenamos de gemitas gemitas eh, estos verdes creo que nos curan ahí está, ven, nos curaron y ahora usamos el portal ahí ya tengo por ejemplo un poquito ya mi definitiva cargada ahorita la volvemos a usar bueno, por ejemplo, mire hay en verdad no he visto usarla ahí con un solo enemigo no es, mire ve que algunos árboles botan enemigos me gusta como el pastico se mueve mientras yo estoy dentro, no? Esto.. La musiquita también está muy interesante. Realmente el juego tiene una música. Que o sea, para, es un juego de combate, ¿no? Roguelike. Se podría clasificar este juego como de estilo roguelike. Eh, pero tiene una música. Pues. No sé, muy divertida, tenía. Porque al fin y al cabo, aunque el juego es de combate contra unos extraterrestres en forma de planta. Básicamente. Eh, muestra un entorno muy colorido, ¿no? Es como un entorno.. Estas cositas explotan. Si yo las toco. Así que miren, ahí muestra el rango en el que explotan. Así que hay que tener cuidado con ellas, ¿no? Bueno, este no me botó nada. Uy, este de madre. Ahí está. Así hay que cuidar muy bien la vida Porque aunque podemos recuperar vida Con algunas eh, Como Como cositas que botan Algunos bichos eh, Que son verdes Como las que cogimos hace un momento Esto hay que tener mucho cuidado Porque eh, en verdad pues No es tan fácil encontrarlas Mire estas verdes, estas son las que me refiero a veces no, no las botan tan fácil. Ay, no, en verdad eso no es para recuperar vida. Yo pensé que sí. Entonces, ¿estos rojos son los que recuperan vida? Es que dimos que... Sí, estos rojos son los que recuperan vida. Esos... Y estos 10 nos dan es gemas. Ok, los rojos son de vida y los verdes son de gemitas o de gelatinas. Pensaba que era al revés, lo siento. Me equivoqué. Y estas son las matas. Que curiosamente, a hacer matas nos venden cosas, mira. Podemos comprar, siempre nos dan dos opciones Esta, por ejemplo aquí Y nunca es la misma, creo que nunca es la misma opción O sea, cada vez que uno vuelve y entra Nunca es la misma opción que le dan a uno Dice Esto, bueno No sé si llamarlo, lentear a los enemigos eh, Cuando los golpee ¿sí? Dice que además Gana recurso de gelatina E inflige extra daño En full stacks Creo que cuando Full Stack se refiere a cuando hago el combo completo de los cuatro golpes. Bueno, al igual, esta habilidad vale 100. Y esta otra dice, carga un golpe de furia mientras está en modo gelatina. ¿Cómo que en modo gelatina? Pues, O sea que él puede cambiar a otro modo o algo así. Y el siguiente ataque generará 15 daño extra por golpe. La verdad me gusta más este. Más que todo porque dice que puedo ganar recursos de gelatina. Entonces vamos a comprarlo y ahí obtenemos... Esta habilidad, si ustedes pueden ver a mi izquierda, en la parte superior, ahí ya dice cuál es la habilidad pasiva que en este momento tengo activa y es pues obviamente la de eh, eh, pues, congelar, llamémoslo así. Ahora, ¿qué, ¿qué tan largas son las mamorras? No lo sé. Creo que incluso esta es la primera vez que llego a este lado del, del mapa. La última vez estaba haciendo una prueba y no pude... ¡Ay, Dios mío! Esto es como... Me encerraron. Esto, esto es una prueba, una prueba, una prueba, miren, ya un, nuevo, un nuevo enemigo, miren, estas son nuevas enemigos, obviamente eso es lo que va a pasar durante el transcurso del juego, vamos, a medida que avancemos de nivel vamos a encontrarnos enemigos nuevos, Enem ay ay enemigos nuevos y obviamente eso representará mayor dificultad para nosotros, pero también requerirá mejor la, usar adecuadamente la estrategia en habilidades y golpes de nuestros personajes. Eso, eso es lo que se busca, ¿no? Estas plantitas que se ven aquí rojas Que echan como una aura negra Son espinosas, nos pueden hacer daño Así que mucho cuidado ¿Qué hay más por acá? Ah, miren, nos cerraron Pero ya podemos volver a, a seguir el camino O podemos seguir por acá, si queremos Miren, una roja Para recuperar vida Y una azul, pa, una eh, Verde para recuperar Bueno, otro, otro nivel en que nos encierra Curiosamente, ¿no? ¿Esto es un jefe? Wow, wow, wow Este es un nuevo bicho Este es un nuevo bicho Y nos quita bastante vida Les digo Hay que esperar a que nos dispare Y ahí sí lo golpeamos Excelente Y acá esta cosa generó un bicho estos Parecen como dinosaurios, ¿no? Como peque... ¡Ay! No me diga que se creó otro Otro de esos Otro de estos No, ah, no son de estos pequeñines, se crearon después de que yo mate al, al otro Si ¿Sí ven que se, ahora hay más probabilidades de que se generen gelatinas Eso es bueno, desde mi perspectiva es bueno esta habilidad de congelamiento Porque si se generan más gelatinitas tengo opciones de más adelante comprar otras habilidades O incluso volverme y comprar la, la de furia Creo que incluso, no sé si se puedan combinar Bueno acá hay un límite de mapa, uy, ah miren por ejemplo acá me dan nueva habilidad Miren, otra habilidad dice: golpea a los enemigos haciéndoles. Haciendo que se quemen. Eh, recibe, recibe daño por segundo. ¿Y cuánto vale? 110. No tengo esa cantidad. Y esta dice que carga energía en el tiempo. Al estar lleno de energía, crea una armadura que bloquea y refleja el daño al atacante. Me, me parece muy buena, pero no tengo esa cantidad de, de money. Entonces, de gelatina, perdón. Aquí es todo: gelatin, eh, no tengo ese dinero, entonces me voy a volver. Porque sé que por acá todavía había más de este lugar, ¿no? A mí me gusta como se si le mueve la, la mata al, al esto Bueno, aquí, lo que les decía. ¿eh? A este tengo que destruirlo, si no, me representa un problema, ¿no? madre. Uy, no, no, no. Ah, y otro morado. No me ha fijado de razón. ¡No! ¡Ay! No, ¡No, no, no, no, no! ¡Uy, qué bien! Miren, vida. Ven, ven como al final a uno toma, se le va bajando la vida. Eh, uno no se va dando cuenta, pero si al final se le baja la vida a uno... ¡Uy, esto qué es! Esto tiene una flechita. Dice, reduce en una nueva habilidad pasiva. Obtuve, reduce en 15 laques. Pero en sí si me toca poner el mouse acá. ¡Ah, no me sale qué, qué habilidad tengo activa! Ah sí, ahí me salió, ahí me salió. Ay, pero... Eh, curiosamente solo me sale la primera. Ay, no, no puedo verla. Bueno. Vale. Decía que reduce en 15 la... ¿Esto qué es? Esto no, esto es como un fin, el final de este mapa. Lástima no alcanza a recolectar lo que necesitaba. Necesitaba al menos unos 110. Ay, miren, acá hay buenas gelatinitas de vida y de para comprar. Pero no, al final recuperé solo 80. Lastimosamente no voy a poder comprar la otra habilidad pasiva. Pero bueno, ya ya veremos si nos podemos devolver y comprarla. Ay, juepucha, pero si soy pendejo. ¿Cómo me meto ahí en esas espinosas si no se puede ir? Bueno, ya limpiamos este, este nivel sigamos vamos a ver hasta dónde podemos llegar y si nos podemos devolver sería bueno para poder comprar con la... uy esto qué es un maletín y esta quién es esta es una gelatina ahí escondida uy acá miren todo lo que nos dan no me digan que este es un nivel de jefe está muy raro esto 90 ajá ah, yo quería más necesito 100 para comprar una nueva habilidad oiga si ¿sí esto es como un, un jefe o sea vamos para algún jefe porque miren esto parece una base de, de gelatinas Uy, 10, 100. Creo que con 100 ya tenemos para comprar, ¿no? Una de las habilidades por lo menos. Creo que una de ellas valía 100. Venga, devolvámonos y, le, y miramos cuál es. ¡Oh! No, no se puede devolver. O sea, ya perdí la oportunidad de comprarla. Madre. Bueno. Pues pues, yo creo que si sí, vamos para un jefe. Eh, o sea, nos dieron curaciones, gelatina. No sé. Eso es lo único que se me, se me viene a la, a la cabecilla, picha. Venga, este árbol a veces pueden tener cosas Así que hay que golpearlos con muchas ganas Uy, estas es hijos de madres No, qué trampa es esto Uy, tocaba Teletransportarse demasiado Excelente Uy Si ¿sí vieron, golpeé el árbol y me botó una Una curación Me curó 5 me curó Si sí, estos árbolitos hay que golpearlos porque ellos botan cosas Desde enemigos hasta cosas parece que positivas no bueno esto, esto está aquí un poquito complicado pero bueno por el momento todo <ríe> esas matas en forma de papas me parecen tan uy estas hijos madre sí son feas lo chévere es que si uno toca a estas las pueden ellas pueden también destruir a los enemigos por si no lo sabían no mire ve que le hicieron daño a este uy uy cuidado Tengo mi habilidad definitiva, pero no encuentro. ¡Uy! Oigan. No, me están haciendo mucho daño. Ya, se cerró. O sea que ya vencían los enemigos de esas. De esta zona, ¿no? Más gelatinitas. Excelente. Esto no me gustó nada tampoco. Gelatinitas. Gelati ah, ¡Ay! Estas sí, hijos de madres. Golpémosla y adiós. Ven, estallan. Pero también hacen daño a los enemigos Por si quieren saberlo, ¿no? Si un enemigo se acerca ¡No! No, no, no No, no Usted es peligrosa Usted es peligrosa para mí ¡No! ¡Muérase! ¡Muérase! ¡Muérase! Y acá hay curación ¡Curación! ¡Curación! ¡Curación! Esto es curación Esto es curación Ay, ¿por qué no la puedo agarrar? Creo que cuando uno está... Ah, ya, ya la puedo agarrar Ay, por fin, la planta Para comprarles habilidades um, A ver, a ver, a ver Por acá otra papa este árbol si sí no bota nada, este tampoco bueno vamos a comprar si golpea a los enemigos hago daño por segundo, este, esta habilidad me parece muy buena porque combina muy bien, especialmente cuando a veces algunos enemigos quedan lejos de uno y ya con poca vida pues que ojalá esta habilidad les haga daño suficiente y se mueran pero esta me llama mucho la atención porque dice que si yo cargo energía eh, voy a crear una armadura que va a bloquear y reflejar el daño. Y me parece muy útil porque, pues, no me especifica si es daño físico o daño de a distancia. Creo que aplica para los dos. Y es muy bueno porque algunos bichos disparan a distancia. Y mientras uno se acerca, sería bueno contar con esta habilidad. Así que la voy a comprar. No arriesgar. Bueno, vamos a ver cómo funciona esa habilidad de, de carga de energía y eso. se parece mucho a la base ahorita de mis otros compañeros, ¿no? Bueno, parece que sí es como una base de jelly. Ah, miren. Incluso miren todo lo que me botaron. Uy, me botaron también harta gelatina. Wow, incluso puedo comprar. En esta también puedo comprar. Miren, 120. Vamos a ver. Incrementa nuestro HP en 25 y cura por la misma cantidad. Oh, Ahora sí, golpeamos y hacemos daño por segundo. Uy, no, entre la vida y dañar por segundo. Ah, güey, madre. La verdad es que merezco curarme. Pero miren, solo vale 60. Es súper barato. En cambio este vale 110 y... Vamos, ah, arriesguémonos. Vamos por el de Chile. Miren, ya tengo cuatro habilidades pasivas acumuladas. Lástima no alcanzar a tener los 60 para aumentar la vida. Vamos a arriesgar por irme full agresivo. Ojalá no vaya a haber problemas. Me preocupa un poco. Me preocupa un poco. Uy. No sé. Siento que aquí los mundos se generan como al azar. Porque algunos mundos. Mire. Me llevan a, a lugares tranquilitos. Donde todo es paz. Amor. Uy. Miren esta habilidad tan interesante. Dice que. Eh, carga la energía cada vez que recibes daño. Y crea una gran exposición Cuando yo estoy lleno de energía. O la de. Ah, la de cargar los golpes. Que me pareció también muy interesante, ¿no? Pero ninguna de las dos me alcanza con 20 de. 20 gemitas. No, no me alcanza. Bueno, vamos a ver si el otro mundo es de combate. O es otra vez un mundo así como este. Todo gentil. No, este es como de combate. No sé, algo, algo me suena que este juego va a tener como niveles procedurales. O en mi impresión. Me gustaría hacerle una pregunta a los devs. Y es si el juego va a tener algún tipo de misión O aventura eh, Esto... Multijugador O sea cooperativa, sería muy chévere Tener aquí una función Como de combate cooperativo Sería divertísimo Imagínense este juego uno, Digamos combinando habilidades de un compañero Digamos que acumule tal... ¡Oh! Y si sí, es un jefe, es un jefe amigos míos Y esto va a estar tremendo, por favor Yo soy malo con los jefes Si al final digo Si al final... ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡Uy! ¡Hace un ataque cargado el hijo de cuarca! ¡No! ¡Espera! ¿Y nunca se le acaba el ataque cargado? ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Miren! ¡Ay! Pues ¡Madre! ¿Qué estoy haciendo? ¡Ah! ¡Por fin curé! ¡Ay! ¡Ese ataque cargado es muy pro! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no, no! no. Estrella, ah, sí, miren Si se estrella, se estrella con las plantas No No, está muy difícil el jefe, o sea Estaba con muy poca vida yo como para Poderlo enfrentar realmente, y aparte Miren todos los bichos que se generan, o sea No, no, no, no No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no Adiós, jefecito Se me va a acabar la energía, no puedo teletransportarme Ay, no, no, no, no ¡Ah! Se estrelló otra vez ¡No! ¡Mentiras! ¡Ay! fue puerca! ¡No! ¡No, no, no, no, no! ¡Y no! ¡Tengo muy poca vida! ¡No! ¡Ay! ¡Destruyó la pared! ¡No! ¡Me va a golpear! ¡Me golpeó! ¡No! ¡No, no, no! no! ¡Adiós! ¡Adiós, mijo! ¡Adiós! ¡No! ¡No, no, no, no, no! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡También se puede estrellar con las matas que golpean! Bueno, que chusan, perdón Ay huevísimo, porque soy tan bobo Venga, ole, acá, venga Venga para acá, eso Adiós, adiós Adiós, adiós Oiga, mucho, soy, seré un crack Y me tendrán que felicitar Si logro terminar este nivel Golpeando a este bicho Así, como lo estoy golpeando Y sin que me, lo logré, lo logré Lo logré Lo logré, ¡Lo logré! yo me vi muerto con ese jefe es muy chévere, tiene unas buenas mecánicas. O sea, al principio no le entendía, pero tiene dos mecánicas. La de golpe y la de disparo. Y miren, me recuperó toda la vida. Qué bien. Creo que me ayudó mucho lo de acumular energía y la, la shell me ayudó mucho. Y lo del golpe que hace daño por segundo me ayudó bastante. Estoy contento. Estoy contento, amigos. Lo logré. Victory. Oh, back to lobby. Entonces ahí está, amigos. Esta es como el, el, la demo de, de este jueguito tan bonito que están haciendo este, estos desarrolladores mexicanos. Estoy muy contento de ver un jueguito así como este. Eh, espero, espero que, que todo como lo plantean aquí sea un gran resultado. Eh, aquí dicen. ¿Qué dicen? ¿Qué dice acá? Eh, abrazos. Abrazos. No, a, no disparos. Algo así. Son como unos jellies que están protestando? no, no parecen jellies, estos tienen otra forma diferente esto, de verdad si todo lo que plantean acá en este lobby es lo que va a tener el juego al final va a estar muy divertido especialmente lo que creo que va a ser más interesante es tener nuevos personajes y nuevas habilidades porque va a ser muy chévere llegar y combatir o sea, tener las diferentes combinaciones de habilidades posibles para combatir a los jefes o también los, los personajes, ¿no? Saber qué personaje combina mejor, con tales habilidades, cuáles no. Chévere, ¿no? Todo eso, los árboles de habilidades. Todo eso me parece una genialidad. Esto no me va a aparecer ahorita, ¿o sí? Ah, no, sí. Enemigos, información. Bueno, pues amigos, eso es todo. Así que muchas gracias por haberme acompañado. No olviden darle like, comentar y suscribirse. Y pues espero también. Eh, prueben la demo y vean el trabajo de estos desarrolladores y pues apoyen la industria latinoamericana, y si es de México, pues apóyela, porque este juego es mexicano, y ya, nos vemos en la próxima amigos, bye bye.